Hola, buenos días, bueno, buenos días para mí, para vosotros, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero seguro que hay alguna persona, que sea el momento que sea, necesita ver y escuchar lo que voy a decir y bueno, disfrutad de las vistas porque yo estoy enamoradísima. Nada, la última vez que vine aquí me fui con el rintintín y las ganas de hacer este vídeo, tenía muy claro que la próxima vez que viniese iba a hacerlo, porque cuando yo vine estaba pasando por un momento de recaída y estaba muy enfadada, estaba muy mal, tenía muchísima ansiedad y no entendía qué me pasaba, me ponía tan mal y hasta me sentía decepcionada conmigo misma porque no entendía por qué. Yo había estado trabajando durante tanto tiempo en terapia para no retroceder a lo que era antes, o sea, decir, hacer, pensar cosas que hacía antes. Estaba trabajando tanto en aprender a gestionar ciertas emociones que no entendía por qué estaba pasándome todo lo contrario, estaba como volviendo a ser la de antes o hacer lo de antes, ¿no? No entendía que formaba parte del proceso, que es a lo que voy. Al punto. Una recaída forma parte del proceso. Una recaída eh, no es fracasar. No es fracasar, no es ir hacia atrás. Una recaída es parte del proceso de recuperación. Estés pasando lo que estés pasando, ya sea que estás tratando algo, que estás en proceso de mejorar algo, que estás intentando superar algo. Una recaída forma parte del proceso. Y un proceso no es ir arriba. Un proceso es ir arriba, ir abajo, estar estable pero no es ir solo hacia arriba, entonces a mí me costó mucho entender esto, a pesar de que lo dicen mucho, pero cuando estás en un momento tan malo, te cuesta tanto ver la luz, te cuesta tanto saber que vas a salir, a pesar de que, oye, te han pasado muchísimas cosas y lo sabes, que te han hecho darte cuenta que en algún momento has salido, o sea, la vida no te va a enviar nada que no seas capaz de luchar y afrontar esto bueno es aplicable también al vídeo que subí hace poco de confía todo está bien y es confía en el proceso si te está pasando esto por muy mal que tú lo veas lo ves mal y piensas que está mal porque así lo ves tú ¿no? tú tú sientes que eso está mal pero realmente está bien porque es natural porque así te lo ha enviado la vida el universo dios en lo que creas y hay que confiar hay que fluir hay que levantarse y seguir luchando no hay que decir joder me quedo en casa, no, evito esto, evito lo otro, mmm, no salgo, eh, porque se me pasará. Lúchalo, de verdad. Acepta lo que te está pasando. Es parte del proceso, acéptalo. No podemos controlar las emociones, porque no las podemos controlar. Es como la ansiedad, la ansiedad un día está aquí, al otro no. De repente aparece cuando le da la gana, pero sí que um, puedes aprender a gestionar ciertas emociones que te pasan cuando tienes ansiedad. Pongo el ejemplo de la ansiedad porque es lo que a mí me pasa. Entonces, bueno, aunque creamos que eh, cuando tenemos una recaída estamos como volviendo al punto inicial, no, no te preocupes, no estás volviendo al punto inicial forma parte del proceso y nunca vas a volver al punto inicial porque has aprendido las suficientes cosas como para no volver al punto inicial. Confía en ti, confía en la vida, confía en todo lo que te está pasando, es por algo y hay que ser fuertes y ya os digo, siempre nos han pasado cosas que al final salimos y seguimos pensando que cuando estamos en una mala racha no hay salida y sí que la hay. Hay mucha gente que dice la vida es como eh, una montaña rusa, totalmente cierto, es que es una montaña rusa eh, de emociones, de, de todo, constante, de cambios pero yo lo noto también como si fuésemos coches. Me parece una tontería decir que somos coches, pero somos coches que pasan por carreteras. Algunas tienen un cielo precioso, otras tienen un cielo horrible, temperaturas bueno y hay túneles. Hay túneles oscuros, unos más largos que otros, pero al final el túnel siempre tiene salida. ¿no? Nunca te quedas atrapado en el túnel. Y si por lo que sea el coche se queda sin gasolina, pues tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Y lo haces. ¿Por qué? Porque quieres salir. Pues somos eso. ¿Por qué nos centramos tanto en no voy a salir, no voy a salir, no voy a salir? ¿Vas a salir? Es que vas a salir. Has salido mil veces, ¿por qué no vas a salir esta vez? Entonces me apetecía un montón hacer este vídeo porque me costó mucho entenderlo. Porque bueno, parece muy fácil decirlo. <risa> pero es que cuando me vuelva a pasar, porque me va a volver a pasar. Porque yo sé que por muy bien y muy sonriente que esté ahora, me va a volver a pasar. Puede ser hasta mañana mismo que vuelva a estar mal. Pero lo entiendo. Y hago este vídeo para ponérmelo a mí misma cuando esté en una recaída. Lara, vas a salir. Todo se resume en un forma, parte del proceso. Y no hay más. Así que, pues eso, me apetecía un montón hacer este vídeo en este sitio, obviamente. Me encanta y sé que a vosotros os encanta también. Y nada, que ojalá alguien que esté pasando por esto le llegue este vídeo y que no sienta que está fracasando. De verdad, que al contrario, si estás en una recaída es porque estás trabajando en algo. Y sabes que hay algo que no está saliendo como esperabas, ¿no? Que también nos pasa eso de frustrarnos y enfadarnos tanto porque nos acostumbramos a tenerlo todo bajo control. Y en el momento que se nos va un poco de las manos, las emociones o las situaciones, o oh, oh, oh, vienen las madres mías, eh, no. Fluye, no lo tengas todo tan controlado porque a veces no todo depende de ti, no es lo que os digo, los sentimientos no los podemos controlar, pero sí que podemos aprender a gestionarlos, así que pues eso, ojalá este vídeo le llegue a alguien que esté pasando por un recaído por un mal momento y vea como esa luz o ese toque de esperanza y que os envío un abrazo muy fuerte desde aquí, todos mis ánimos, un besazo y que espero que os haya gustado esta reflexión y este vídeo. Nos vemos en el siguiente y os quiero un montón.